Así está, ¿vale? si me veis que cada vez que vengo para acá y miro a mesa ¿sabes? porque tengo aquí el móvil con el temporizador soy horrible viendo los tiempos a esto en principio durará alrededor de una hora igual algo menos a lo que pasa es que como es un rollo hablar una hora y es un rollo escuchar una hora os voy a preguntar yo vale hay una diferencia es que luego tendréis una idea para preguntarme a mí Entonces, durante la charla os voy a preguntar yo y me da un poco de caño bien a, mi objetivo era para que voy a mentir traumatizados un poco Contaros qué es lo que os va a venir y un poco de los problemas que vais a tener en el futuro cuando ya no estéis estudiando y tengáis que pensar en cómo pago el alquiler o cómo hago un juguete más. Pero bueno, antes de meterme un poco en materia, siempre es bueno presentaros así un poco más en detalle porque básicamente la presentación es un prisma. ¿vale? Si, por ejemplo, yo digo, mira, aunque, antes, aunque haga cosas de programación a veces sepa un poco de lógica, no soy programador. Si en algún momento la charla se me da la cabeza, se me puede ir fácilmente y digo, ah, oh, pues. Esto en programación no lo tienes que hacer así, tú puedes decir, eh, se presentó y dijo que no ha programador, de esto paso. De acuerdo, esto es un poco una referencia de dónde viene mi experiencia y demás. Como ha dicho David, uh, soy diseñador y relaciones públicas en el Pixel Games. Uh, ¿Alguien alguna vez ha oído hablar de Pixel Games? ¿Nadie? ¡Una mano, oye! Qué guay, no me esperaba esto, ni <risa> que cero. Vale, pues soy diseñador, que creo que no hay que explicarlo, y relaciones públicas, también todo el mundo conoce ese error. ¿Vale? El que está por ahí en todos sitios, básicamente. Eh, soy además eh, el organizador regional de Agroalging Jam. me en encargo de organizar todas las sedes que se hacen en España en Agroalging Jam. y también soy uno de los fundadores de un evento que se llama Gente Agrochargas. El, el nombre del evento, no sé si lo veis, pero es de, que somos muy listos, nos gusta la broma de un muy inteligente, que es GDC. Entonces podemos decir que estamos haciendo los de GDC, ¿vale? Un evento se hace todo el mes en Madrid que tenemos una medida de 60 asistencias y que, además, solemos colocar las charlas online, por si las queréis ver. Y aparte, también tenemos charlas exclusivas uh, de desarrolladores internacionales y juegos, que muchas veces son nominados a premios gordos internacionales, que, cuando los enseñamos aquí, no están disponibles en ningún sitio. Son juegos en de desarrollo, que solo pueden jugar en gente a luego ya dentro de un mes en este tiempo. Primer recordatorio, vale, para que no estéis tomando nota, de hecho, si así, si os creo que es veréis que estáis hablando de mí, no me estéis tomando nota. A eso es lo único que tenéis que apuntar, al barra charla. Ahí tenéis un poco todos los eh, datos de contacto y todos los enlaces, eso está apuntando al menos una semana. Entonces, si luego queréis saber cualquier cosa de la charla que no está es una buena cantidad de enlaces, pero cualquier cosa me lo preguntáis, que es si hay todo el contacto y demás. Y así es. Si hay como clics y tal, sé que en otras cosas y no entendiendo. Última cosa, ¿vale? Antes de empezar un poco a, empezar a hablar de juegos y de cosas útiles. Eh, hay que entender siempre, que que cosa sigue aquí, ¿vale? Lo voy a comentar desde mi experiencia en los proyectos con un equipo. Eh, no hay soluciones universales. Lo que para mí funciona en un momento, para otra persona en otro momento, con otro equipo, con otro... al desarrollo con otras condiciones, no sirve. Quedado siempre un poco con la lógica general y con algunas nociones un poco más abiertas. ¿vale? No digas, ah, pues sacó un juego que se saltaba, entonces tengo que hacer un juego que se ¿vale? Es, es muy del sentido común, pero siempre viene bien recordarlo. Eh, hay gente, bueno, hay un par de cosas que les portase la charla, seas un poco feas y. Bueno, lo dejamos. A, algunos nos conocieron por Animation Translation, que básicamente fue el primer proyecto de Pixar Games, que básicamente fue la pesadilla de cualquier productor. Habéis estado aquí colectivos en clase, ¿no? Dos, tres amigos, cuatro que estéis aquí, que os viendo todos los días, algo así. Estéis trabajando un par de horas a la semana. Mientras License se hizo por cuatro personas. a día de hoy, solo conoció una del equipo. Eh, uno de Estados Unidos. Otro perdió en un pueblo de España con 16 años. Otro era un arqueólogo portugués que iba viajando y no estaba cada mes en un país de Europa del este distinto, distinto, Y yo que estaba en Madrid la felicidad de la producción, además todos trabajando por la noche, en horas libres vamos, un cristo de alguna forma conseguimos terminar este juego que la verdad es que nos funcionó bastante bien, era un primer proyecto de aprendizaje y en, como está, está en Steam, le damos unos cuantos premios es un juego que no, está, no es del todo horrible y si está en Steam no es del todo horrible le damos algunos premios y es gratis uh, pues consigues más, más de 500.000 descargas lo cual está guay, no hay veces que miras la cifra y dices, oh, más de 500.000 personas han jugado y básicamente fue un poco lo que nosotros dijimos cuando vamos de hacer un juego de... A ver, no tenemos experiencia, pero en base a lo que dice la gente, ¿vale? Vamos, vamos a refiarnos un poco. Si la gente dice que hacer un juego es complicado, pues algo será. Si la gente dice que la visibilidad es complicada, pues algo será. Y si inventarlo es complicado, vamos a suponer que también lo es. Que no es llegar aquí y de en San el santo. Entonces Miss se, se hizo gratis por eso. Vamos a centrarnos en dos retos que ya son complicados. Uno es hacer un juego que no sea horrible. Y el segundo es que la gente lo conozca, porque vamos, creo que eso lo tenéis todo asumido, pero de nada vale que hagáis una obra maestra si la gente no sabe que lo habéis hecho. Entonces, bueno, nos centramos en esos dos retos, dejamos el de vender al juego. Por <coughs> misterio del destino de demás este juego por vías muy raras acabó dando algo de dinero, no demasiado, pero mucho más de esperado que va a ser cero. Pero bueno, eso está ahí, si lo queréis probar está en Steam. Ahora estamos trabajando en la Play 4 alguien ¿Les suena algo esto? Vale. Perfecto. Eh, pues... Ah, vale, perdón, no he visto la mano. Genial. Os voy a poner el trailer, que no vamos a tener audio, pero bueno, así os voy comentando un poco sobre la marcha. Ah, es de aquí. Vale, pues... a Dan Willing, que es el proyecto del que Articio Games ya trabajando algo menos de dos años, es una aventura isométrica que transcurre en esta ciudad victorial. Entonces, no tiene nada que ver con los point and clicks y con Monkey Island y demás. Esto es... una especie de sandbox narrativo. El tiempo va pasando, Truly, después de esta ciudad, y todo lo que haces, que no hay puntos, no hay combates, lo que puedas quedar parado. Simplemente, tú te podrías parar el juego estando en casa parado. Entonces, un poco de qué decís hacer con tu tiempo, dónde inviertes más, con qué personas te cariñas. Cada jugador termina con su propia historia porque al final ves una pequeña fracción del juego. Perfecto. Ah, sin dar mucho la... más la mano con esto, ¿vale? Pero, eh, a Prison and Winning ha estado, bueno, pasó con Kickstarter de forma exitosa al poco de empezar a desarrollarse han ha ha hablado en todos los principales medios internacionales aunque todavía falta para terminarse, está estado nominado al, en el Stream en Brasil en la Casual Connect, estamos en la Play en un par de semanas ah, y bueno, también ha estado en las exposiciones de eventos internacionales como la Casual Connect en Berlín, la Blackfield Collection en Londres y alguna vez, en la caso la, de la, la Game Connection, perdón, estuvimos en París también, hace dos semanas. Bien, uh, un último perfil, ¿vale? Porque mi experiencia al final no es solo Missing Translation o Play for sí. muchas jams, la gente se ríe y dice que soy un adicto, puede que tengan razón. Llevo unos cuatro años más o menos haciendo juegos y dejé de contar las jams cuando ya superé las 80. Es decir, casi todos mis juegos están publicados, son igual los primeros los que se han perdido, y siempre me gusta, cuando empiezan las charlas, pues hablar un poco de, de las últimas jams que he hecho Voy a intentar, no prometo que lo haga, No repetiros esto mucho donde, donde, durante la charla, ¿vale? Porque eso es muy pesado Pero si estáis empezando a hacer juegos, tenéis que hacer muchas jams Punto No hay discusión Entonces, esta fue una de las últimas que hice, <risa> llamada The Dice, Que es mi, es la típica jam en la que digo oh, el fin de semana quiero descansar, no voy a hacer una jam Ah mira, voy a mirar el tema, por curiosidad y el tema de Apocalipsis. Y va, ah, no me nada, nada no, voy a hacer. Y luego me, me, me estoy duchando, se me ocurre una idea y al final acabo fin de Esto se Estas dicen 12 horas y básicamente el Apocalipsis de un mundo real yo no como Apocalipsis de un mundo virtual. Estaba esa semana con el drama del Flappy Bird que desaparecía de, de iPhone porque ya no iba a ser compatible con la nueva versión. Entonces te dice una especie de <risa> ordenador que tú lo abres y vas a jugar a tu juego favorito pero se está actualizando el ordenador y tu juego no es compatible con él. Entonces, en lugar de no dejar que jugar, tú te dejas jugar, pero el ordenador, mientras tú vas jugando, al mismo tiempo va cogiendo elementos de la lista uno por uno y los va borrando. Entonces empiezan a desaparecer personajes, áreas <risa> del juego, llega a desaparecer el audio, la interfaz de diálogo, el personaje, la físicas, hasta que todo ya peca y la presentación se termina. Esto, por ejemplo, sacó PC Game entre la recopilación de juegos de la semana que hace. Y este también es uno que hice haciendo mucho, se llama Bear With Me ya para Red Land of que entonces es un juego donde es un oso que está un domingo solo en el parque y se dice hacer, bueno, pues... Tira tarde de pintura, intenta pescar, juega con los animales, abraza árboles, se hace fotos... Un poco de juego de, de pasarlo bien y de... de que es un poco de buen rollo. Bien. Vamos a empezar a hablar de traumas y pesadillas. pequeña encuesta, ¿vale?, porque no da tiempo que nos presentemos todos los el de Manos arriba, quién de aquí. Tiene intención de ser programador ¿Vale? Artista ¿Vale? Diseñador ¿Vale? ¿Hay alguien que esté en un rol que no haya mencionado? Perfecto Bueno, gente que falta bien. La gente que falta Bueno, esos no están aquí <risa> La cosa es Os voy a hacer un par de preguntas durante esto Y es mejor que salgan ¿Sí? voluntarios ¿Vale? Si no, me toca sacar mi dedo Y decir, ni más En unos meses ya aquí en un año, no, pero unos meses, ya no sois estudiantes, habéis la universidad, y os toca hacer algo. ¿Cuál es vuestro plan? ¿Quién quiere empezar? O estudiar un máster, que es un buen plan, o buscar una empresa y empezar a trabajar allí desde abajo, y como junior, y a ver qué pasa. Ah, acuerdan de la especialidad? Diseñador. Ahí vale, está, diseñador. ¿Había una mano aún? Sí, acabar de terminar o perfilar un poco el portfolio personal. O sea, hacer algún proyectito, algo que puedas enseñar y mostrar bien. O sea, podemos reutilizar lo de la universidad, pero hacer algo más, a valor propio. Y en, en el caso de que sea posible, puedes entrar con ese portfolio a un webmaster o intentar entrar a buscar trabajo. <coughs> Una pregunta, por claro. bueno, es un proyectito, sí. ¿qué es eso? ¿Es un juego pequeño de un mes para móvil? Sí, o algo que... Simplemente, como que yo pueda mostrar de que he hecho yo y que es mi especialidad, por así decirlo, y Vale, entonces, aquí lo que tenemos es intentar buscar puestos de junior lo más básico posible. Bueno, ¿Cómo? ¿Hacer un par de proyectos de colaboración con pequeñas empresas hasta tener algo de zampado y poder ir a empresas un poco más grandes? Hacer colaboración no es lo mismo que entrar como Junior? ¿A qué te refieres con no, colaboración? Es decir, es que no pagan. Vale, es decir, se recalla. Bueno, ¿eh? para que si me pagaran ah, también te haría, ¿eh? qué? Te haría? ¿Qué Sin que me pagaran también te haría. Creo que ser experiencia de alguna forma. Claro, pero no es lo mismo que, me refiero, que no te pague Mercury Steam, que Mercury Steam hasta donde yo sé, le paga toda la plantilla, que no te pague tus vecinos que están haciendo un juego en el garaje y que empezaron a hacer juegos el año pasado. Me refiero. Puede parecer muy tonto. Vale, sí. pero la zona gris es complicada. Entonces, ah, hasta ahora más o menos, toda hay una perspectiva, ¿no? Es decir, hay alguien, ¿todos ven a hacer esto? ¿Todos ven a vuestro plan? Y, ¿Y empezar a hacer una, algún puesto junior o alguna empresa mal guarda? empezar empresa. ¿Vale? ¿Empezar por empresa? ¿Alguna noción sí. más o por empresa? Empezar Digo, no sé, igual ya tienes un poco la idea, sería aquí, con quién sería, algo de vestido. Eh, ¿Qué si tienes algo más definido, es decir, pues no sé, mira, uh, vamos a hacer juegos de este tipo, o voy a hacerlo con esta gente, o vamos a empezar con un proyecto de tal, no sé, si tenéis alguna idea más, o voy a empezar algo mi cuenta. Bueno, sí, tengo idea, pero bueno, no sé si es De acuerdo. Vale, ahora ah, ah, voy a seguir preguntando más, ¿vale? no, no os preocupéis, que no os voy a a con esto Quería comentar un poco algunos de los problemas o traumas a los que vais a afectar más recientemente. Que son los más sencillos y los, y los que menos lo van a pesar, y luego vamos a empezar con las cosas que todavía no se ven. ¿Vale? Buscar un equipo. Problemas muy básicos que suelo haber con la gente que está empezando un equipo. Porque, bueno, a ver, aquí me habéis dicho un gran sector que querías empezar con posiciones junior y tal. La realidad es que no entras a una empresa, es, decir, es muy raro entrar a una empresa en forma de portfolio. La cosa es que si no tienes un portfolio, es decir, que te cojan. Tú dices, no, es que igual no te que pagar. Os pongo un caso. Nosotros en la Pixel Game hemos tenido un par de becarios que se cogieron becarios de arte porque consideramos que era lo que menos interfería con el desarrollo. Que se le podían dar las pautas de trabajo de una tarde y dejarlos que nos ahorrasen un poco de trabajo. Pero así daba más lo que pensábamos. Hasta los estudios pequeños se toman muy confianza lo de coger gente. No incorporar a equipo, no es espacio haciendo trabajo gratis. Es... Los tengo que coger bajo la hora, tengo que darles todos los protocolos o todo el workflow que tenemos, tenemos que asegurarnos de que todas las cosas burocráticas de NDAs y demás estén en orden, que no es fácil eso de voy y trabajo para alguien decente, rápido y estoy aprendiendo. Muchas veces nos tocará tener un portfolio decente, ¿de acuerdo?, para poder enseñárselo. Y muchas veces un portfolio decente no es un juecí. Eh, siempre se comenta, ¿quién de aquí ve Strategics en YouTube? Bien. ¿Vale? Eh, ¿Recordáis el episodio que hacía en sobre educación? Se daba, comentaban que en Estados Unidos, igual que aquí en España, un porcentaje muy pequeño, muy, muy, muy, muy, muy pequeño de estudiantes de estudios de videojuegos conseguía trabajo. Entonces ellos, como hablan con todo el mundo, lo que hacían era, iban a las empresas, iban a las universidades. No hay comparado versión. Entonces iban a sus compañeros en las empresas y decían ¿Por qué no coges a la gente que te llega, no? O sea, te llama un estudiante y ¿por qué le dices que no? Y ponía una serie de problemas, ¿no? Como que, oye, mira, es que igual me viene No, yo es que soy el putado de Andrea Y dices, vale, entonces es que no tienes que aprender herramientas Tienes que aprender conceptos, porque yo aquí tengo mi motor o tengo lo que tenga gente que no sabía comunicar gente con varios problemas Y luego te comentaban, y esto es especialmente importante en el caso del diseño, soy la mayoría que no, es que, daban gracias y te con un proyecto de final de grado o dos Cuando dices, es que si estás en la universidad lo suyo sería que mínimo estés haciendo tres proyectos al año, que no tienen que ser tres proyectos tochas, pueden ser de Jams, pero si un diseñador te viene con vida 7 o 8 juegos pequeñitos, ese diseñador todavía le quedan muchas golpes por darse antes de aprender los errores más básicos. Entonces, aunque te un poco con esto, es que la realidad es que si tenéis que hacer videojuegos, es muy probable que acabéis haciendo algo vuestro propio. No digo que vayáis a un Montón en per y está haciendo toda la vida, pero... Cuando salgáis de la universidad es muy probable que os tengáis que juntar entre vosotros con otra gente para hacer fuego. Igual algunos queréis intentar hacer de eso un negocio a largo plazo, igual a otros queréis pues, intentar hacer algo comercializable y ganar un pelín de dinero mientras ganáis experiencia para saltar a otros sitios un poco más altos. Entonces uno de los primeros problemas que os vais a encontrar es buscar un equipo. Problema número uno, y se ve con demasiada frecuencia, en los equipos que salen de la universidad. ¿Sois demasiados? A ver, así comentadme en vuestra cabeza cuánta gente buscaréis a vuestro equipo para cubrir todos los roles. ¿Cinco? Sí, cuatro o cinco. Cuatro ¿Por qué? Pues sí, muy cada <risa> año. Cada año hemos tenido un proyecto de final de, de, de, de año, de trimestre. Eran equipos de cuatro o cinco personas. Más o menos serían cosas decentes. Claro, lo que es que... Ya no estamos hablando, ojo, lo que es decente de en la universidad que consigue no unos buenos resultados, este que tal eh, cuando estás fuera, es me estoy comparando con el resto y ya estamos hablando de comercialización, es me estoy quedando con el resto por dinero es la, El baremo es otro y es muy diferente, ¿vale? Entonces ya con 4 o 5 no es que sea como decente No, es que con 4 o 5 tiene que ser cuatro, que la gente lo ve y quiera comprarlo que es otro baremo bastante diferente Pero sí, es decir, en momentos que estoy hablando de 4 o 5 y 5 ya así no un poco el límite soy demasiado, ¿vale? Hay muchos universidades que salen con esto plano, de... No, yo 4 o 5. Salen de la universidad y cogen y están en su juego y dicen... un moderador mal, necesitamos un tal y... Esto es muy común, acaban siendo alrededor de 10 12. No sé si alguna vez he visto el cálculo con impuestos y con tal, lo que significa que estoy trabajando 10 12 personas... Pero da no, pesadillas, ¿vale? Muy mal, es decir... Eh, Cuando alguno a Devil's Games es una empresa de cambio, de las empresas yo creo que más longevas, exceptuando grandes como Mercury, de, a, que está haciendo videojuegos en España, se especializan en undergaming, sobre todo hacen juegos para clientes, de publicidad, algunas hacen proyectos propios y son unas empresas de España súper saludables, creo que, creo que tienen ya casi 20 años, o han pasado 20 años, es decir, ya mucho tiempo haciendo juegos. Y hace poco es que David, el CEO, dio una charla sobre... ¿Cómo le llevo su primer millón? ¿Sabe? Que le digo, wow, un millón, eso. Soy rico, aquí en piscinas y gates todo el día. Y que el millón se fuma nada. en nada. un par de sueldos, en un par de meses, la oficina de producción, es que se esfuma, ¿vale? Entonces, eh, si vuestro juego muchas veces va a vender poco, cuantos más seáis, al final puede quedar una migaja. ver, ¿vale? Si dices, no, es que si somos dos o tres, igual nos queda para un cuarto de alquiler. Pues si sois ocho, imagínate, vivir el cuarto de alquiler. Otro problema que se a muchas veces con los compañeros, o cómo se montan los equipos es que tenéis metas diferentes Voy a decir una cosa que va a sonar muy tonto pero es que las cosas que son muy importantes eh, No es fácil comunicar, no es fácil hablar con una persona Tú te sientas a hablar con una persona y dices, vamos a hablar del estudio que vamos a hacer y de los objetivos Y estáis hablando dos horas de cómo es hacer el estudio y cuáles son vuestras metas a la plazo. Os garantizo que cuando salgáis a tarde de donde estéis que no va a tener una idea diferente en su cabeza Rami y tiene este ejercicio bastante guay con los estudiantes en los que eh, él piensa en un juego y los estudiantes tienen una hora para hacerle preguntas eh, de cómo es el juego luego, los estudiantes tienen que hacer el juego que, que piensan que Rami está, que tiene en su cabeza y se parece pues, a prueba Surprenden, es un ejercicio para pegarles un paro y que les pues, por ejemplo, eh, Rami siempre piensa en el Superman con una pedia de la magnetización, 64 Los estudiantes le empiezan a preguntar Oye, ¿es un juego de saltar? Sí, ah, pues hay popular, sí, hay no sé qué no sé cuánto Nadie le pregunta si es 3D o 2D ¿vale? Porque aunque os penséis que no, en nuestra cabeza siempre tenemos un montón de construcciones que nos hacemos nosotros mismos, que los demás no tienen y que nosotros subimos que, que lo están viendo con nosotros Entonces, para vuestro equipo, si, no sé, sois... A veces hay gente que es mucho más de, oye, algo personal de algo trajo, algo pequeñito lo principal sería que fueres unos pocos y ir trabajando con unas metas muy claras. Pues mira, yo es que de aquí a un año quiero estar en una empresa mayor. Vale, pues lo que tenemos que hacer es un proyecto pequeño, que sea vistoso, que haya un poco comercializable y que sobre todo nos mejore el portfolio. Luego, si no, hay muchas desilusiones, hay muchas cosas, y este es el motivo de que muchas veces muchos juegos se corten a la mitad. Otra cosa ahí, que se me ha desempoderado bastante. Claro, tú a tu grupo de amigos, igual te has conseguido un sitio para trabajar, o si no, es el salón de algún, pero tampoco el fin del mundo Y ahí viene el momento, lienzo en blanco Horrible ¿Qué vais a hacer? decir, tanto los que yo voy a empezar algo por vuestra cuenta como Como los que no Lanzar un, un par de ideas O de proyectos que, es que estéis haciendo ¿Vale? De, ¿Qué jugaríais? Algo un plan, me a poner pequeñito Para comercializarlo un poco, un poco Para comercializarlo y hacer portfolio ¿Qué hacemos? Somos un equipo de 3-4 personas No me hagáis de dobleos Sí. Sí. Sí. Un juego de móvil. Si no nada. nos ocurre nada, puedes decir, habla de vuestro proyecto de ¿No? ¿No? ¿No sé Un de ¿Es ¿qué un juego No estoy viendo un género, un un poco es decir? con algo que sea muy intelectualmente, pero que no tenga una mecánica solo que le haga un poco de ¿Vale? la ¿Vale? Yo no pregunto. Bueno, o sea, yo creo que va un poco orientado a lo que tú quieras mostrar. O sea, si yo quiero hacer algo para mi portfolio, y yo a lo mejor soy de arte, pues a mí me interesa a lo mejor hacer una demo chiquitita, pero donde yo tenga unos gráficos muy buenos, y donde pueda mostrar lo mejor de mí, por así decirlo. Pues es una respuesta genial. Es decir, siempre tenemos que nosotros definir primero nuestros objetivos, porque si yo, por ejemplo, puedo estar viviendo absolutamente el aire seis meses, un año, porque lo que sea, por temas que no lo permiten, y puedo hacer juegos intentando curarlos al máximo, muy pequeñitos y hasta gratis, pues se dan más vistos de tal. Si quiero comercializarlos pues, tendré que hacer un poco la media entre lo que quiera exhibir lo que piense que es bueno para comercializarlos. Pero tampoco es... es depende del rol, porque si un artista tiene que hacer cosas de arte, un diseñador, hacer mm. diseño, un programador puede hacer perfectamente aplicaciones para móvil y se si va a una empresa de videojuegos y si tiene un buen portfolio de aplicaciones de móvil la cogerán, ¿sabes? Porque es ingeniero informático. Entonces, no... De... Cuidado con ser programador porque varía mucho. Por ejemplo, un programador, de acuerdo, ya al margen de sus conocimientos, eh, los videojuegos son algo intermedio multidisciplinar. Es decir, nosotros es en nuestro equipo el programador tiene que saber de narrativa, tiene que estar trabajando con experimentación de audio... Entonces, si yo tengo que elegir entre una persona que tiene el grado o el título de informático y una persona... Pues depende cómo esté enfocada en la empresa, porque si tú eres de backend, te da igual la narrativa o lo que sea. detrás Ojo, cuidado con limitar de entrada. Es decir, si tú vas directamente a Backend, vale. Pero cuidado porque te estás quedando con gente. Lo del Backend tampoco es sencillo porque el Backend está poblado de gente con mucha experiencia en el campo sí, sí. de informática. La recomendación suele ser, vale, que no intentéis encerraros uh -huh. en una habitación pequeña. Es decir, si sois diseñadores, no intentéis ser solo diseñadores narrativos. Es decir, vosotros podéis tener una especialidad o cosas que os gusten más, vale. Pero si ya a veces la hacer de videojuegos es una decisión de trabajo laboral precario, ya especializamos, mucho cuidado con eso, ¿vale? Pero sí, es decir, aquí no es, no es que esto sea un ejercicio con qué juego pensar hacer y sea una pregunta correcta Básicamente quería un poco que reflexionase, ¿vale? Pues si hay alguien que quiere enseñar porfolio, portfolio, pues querrá hacer algo que sea un poco lo suyo Lógicamente, pues cada uno que lo hace su pues, por ejemplo, si quiere hacer un juego más comercial Hay alguien que quiere montar lo suyo a largo plazo Pues igual es lo que hace algo que no, re no reduce tanto, si piensas que es mejor para el equipo Ten en cuenta que un, un juego para portfolio es un juego que tú quieres enseñar lo mejor de ti mismo un juego a nivel comercial, es un juego donde el equipo en sí, no los individuales, tienen que hacer algo que sea muy atractivo a nivel comercial. Entonces son objetivos distintos, hay algunos que los quieren mezclar, igual no hay nada de malo en que mientras haces experiencia ganas un poco de dinero, ¿vale? Pero tienes que tenerlo en cuenta de cara a las metas. Voy a comentar algunos problemas que nos encontrado mucho en juegos de gente que está empezando, de acuerdo, en que están con sus primeros proyectos. Conceptos demasiado vistos, ¿vale? Eh, se ven, a día de hoy, muchísimas aventuras gráficas. Uh, esto estoy hablando de defecto a nivel comercial, ¿de acuerdo? Si tenéis eh, pretensiones de tener más visibilidad. Lógicamente, si tú, por ejemplo, estás haciendo, no sé, un clon de portal y es diseñador, pues como que te pueden hacer niveles en el mismo portal, ¿vale? A nivel de portfolio, da igual, pero si quieres montar algo por tu cuenta, ¿eh? algo comercial es algo que es más diferente, que es más vistoso. Continúo un poco... Todos son preferencias AAA. Eh, ¿Qué juego indie habéis jugado últimamente? <tose> Capses. vale. No lo un paricazo ¿Lingua and things? ¿Lingua and things? Decimos un juego indie que os parece raro. Que, bueno, esto... Es rarísimo ¿sí? ¿Cómo se llama? Vale, claro, saber, por cierto, Raro me refería no raro en cuanto a diferente, sino que lo conoce poco sí, conocido, por dicho. Sí. Indie que pensé que es un poco conocido. Vale, poco conocido, Prison Architect. Mira, mira es que es los es el que tienes. <risa> ah, Tú me demúsculo hasta vamos a hablar de Spotify. <risa> <greso> es decir, sí, no, es decir, Black Heroes está en un Humble Monthly, es decir, Black Heroes, aunque no haya hecho muchísimo dinero, al día de hoy creo que tiene 160.000 jugadores en Steam. Y sale el Switch con promoción guardada en Nintendo. ¿Un Hala? ¡Pragol gratuito en Steam! Es decir, me estoy mencionando del, del, de ICB, lo más alto, lo más alto. Nunca he jugado un juego que tenga solo, unos no, 200, 300 ventas en Steam. ¿Eh? <risa> vale, básicamente lo que quiero decir es que si estas son vuestras referencias que cuando me Juegos Indies no me, decís, no me decís otras cosas más recógnitas, es que vuestra, uh, vuestro vocabulario de Juegos Indies es muy pequeñito. Os puede gustar más o menos, ¿de acuerdo? Pero si vais a hacer algo pequeño algo por vuestra cuenta, no vais a hacer Mirosets, no vais a hacer WoW, WoW ¿Vale? Entonces, vuestras referencias tienen que ser pequeñas Porque es que si no, no te bajas de la moto Si no, te puedes poner a pensar Y no te salen cosas pequeñas De golpe es que terminas que Si un juego no tiene una parte de sigilo y otra acción y algún puzzle para romper el flow De golpe es que no te sale nada Igual te dices, no, pero yo puedo hacer juegos pequeñitos y tal Es necesario que jugues a, a cosas pequeñitas ¿vale? Si queréis hacer blues and bullets Sigamos con los españoles, si ¿no? encontramos algo que o Entonces a ha poco conocido. Bloods and Bullets estuvo hasta en Kotaku y Pollo, Es decir... <risa> y, y Ramón Madre se encargó de estar viajando por el mundo un par de años promocionando el juego. Es raro que hables un evento y no te prevenciones Bloods and Bullets como juego español. Lo conocen hasta casi más que Ghostbusters World, en el juego de, de reconstrucciones. Básicamente es de lo un poco con que hay que hacer un esfuerzo por jugar a cosas más pequeñitas. ¿vale? Eh, si ves a hacer juegos un poco más de equipos pequeños, intentad hacer... No intentes emular los que tienen... 300 trabajadores de experiencia. Aún así, muchos de los casos que ya tenemos dicho que queríamos que eran pequeños y que queríamos que de éxito, es porque nosotros somos de la industria. Yo se lo computo sí. a, a amigos que no están haciendo esta carrera o gente que no tiene. Bueno, juega videojuegos, pero no tanto como nosotros, y ni bien. Claro, pero es que yo no le estoy preguntando a nivel de referencia comercial, es tu referencia a nivel de industria? Tú como desarrollador, los tienes que conocer para hacer, tener más vocabulario. Es como yo en el diseño, hace poco estaba haciendo un juego de mesa, ¿vale? y yo he hecho pocos juegos de mesa y no juego demasiado mucho, es decir, conozco pues unos cuantos, pero no sé tal. Entonces me toca hacer investigación, pues yo me pongo a pensar en un juego de cartas y no tengo el vocabulario, pues no se me ha ocurrido que en muchos juegos utilizan pues, las cartas por las dos caras para hacer algo y darle más uso por así, es decir, vito reunir un vocabulario. A nivel de todos los sentidos, si jugáis a más juegos, tenéis más vocabulario se os ocurren más mecánicas, tenéis más eh, ideas a la hora de elegir el estilo artístico, de estructuras de juego, lo que sea. Entonces, claro, a nivel de que se conozcan fuera, lógicamente el personaje no lo no hace ni un Desde Aquí en España te puedes tirar un preguntar y tal. Ahora, entre desarrolladores es como, sí, claro, es como si me dices, ¿sabes qué hiciste que se transforme? Sí, está, está ahí como una visto? o te ponen pantallas gigantes. Entonces, un poco eso, ¿de acuerdo? Que vosotros, yo a a personal, os tengo que, que conocer. ¿Pero no es malo si un juego no es conocido? ¿Perdón? ¿No es malo si un juego no es conocido? Si la cuestión de un juego, de por qué todos estamos aquí, es que el juego sea conocido y que el juego venda, realmente. Es una cosa Pero... mala que alguien no conozca tu juego. Es una cosa mala, claro. Es decir. Sí, no quiere decir que el juego sea malo, es decir, pueden ser uh, juegos geniales y una de dos. O son muy malos en el marketing o su juego no es comercializable, por ejemplo, hay muchos juegos que por la misma idea de concepto del juego de cómo es es imposible que tenga un hueco del mercado igual decide hacerlo su tiempo libre o igual lo que sea lo hace igualmente el juego es malo el juego pues vale y hasta que ah, mira, es una hora de comunicación igual se juntan las dos cosas y luego simplemente es porque es algo que yo veces pues puede ser de un género que sea hipernicho, que algo ahí por ejemplo un juego que estuve viendo otro día unos juegos de de hiper -nicho, de estrategia, pero de estrategia no me acuerdo cuántos millones de unidades manejabas. Y estos juegos se venden, cada juego se vende a 100 euros, juegos digitales hablamos Y es una cosa que es hipermegalito, pero da casualidad, esto no pasa con muchos hiper -mega nichos esto es muy raro, ¿vale? Lo que decía antes, esto en casa. Este hiper nicho es de gente que tiene mucho dinero. Entonces le cobra 100 euros y no hace rebajas, y tiene su público, se lo compra y al otro le da para vivir pues si ese nicho no hubiese tenido dinero, ese juego hubiese estado muy bien, lo hubiese hecho en la promoción, pero no se había conocido. Sí, ¿Lo de juegos, sí que tengo muy pocas ventas? ¿Alguno bueno que conozcas? Sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho, uh, bueno, muchos, la verdad, The Sea Will Claim Everything, por ejemplo. ¿Conocéis? Bueno, Sirius Sun. Sí, sí. Vale, pues Sirius Sun, que también fueron los que hicieron el Talus Principal. El diseñador narrativo hace a veces en su tiempo libre y tiene este que en rebajas está un euro dos y es, es genial Por ejemplo, hay uno que es muy muy muy, muy, muy guay se llama Soft Body, cuerpo Blando, que este es un juego que, ojo, se compartir de Sony se compartió de Sony es muy complicado, quiere decir que Sony te está metiendo bastante pasta para acabarlo El primer día lo tenías en, en Polygon, en Kotaku, todas las indie rockstars hablando del juego pues el problema es que se juntan dos cosas que es un juego muy abstracto, los juegos que tienen arte muy abstracto, por lo general suelen hacer muy mal en ventas y punto número dos es un juego que es genial es de estos de, de dos analógicos, como el Brothers uh, y es... tú te lo sueltan el mando en 5 minutos, te enamoras pero si ves un tráiler es... yo no entiendo cómo se puede hacer un tráiler de eso que comunique una pizca porque el juego es guay y ya te digo, en críticas en medios gordísimos muy buenas, todo el mundo hablando muy bien en Playstation no tengo los cientos, no si he olvidado algo, pero en Steam no creo que no haya llegado ni a 2.000 Estás hablando de un juego muy bien hecho, con bastante dinero de con bastante comunicación Pero es eso, a veces que a nivel comercial hay variables que lo, lo complican mucho Falta un gancho, ¿vale? Eh... De hecho, ¿qué, ¿qué pongo con un gancho en una clase de solo que juega Triple pues, ya está. No, básicamente hay muchas veces que el, la gente empieza, empieza a pensar en el juego, ¿no? Y coge y hace, no sé, pues es eh, Super Mario con lo no sé que Y te cuenta el juego y no emociona mucho, ¿vale? Normalmente se dice siempre que los juegos tienen que tener varios ganchos, varias cosas. Que por ejemplo el mismo arte puede ser un gancho, un caphead, el arte es un gancho bestial. Es decir, son cosas, los ganchos son cosas que cuando yo te digo, tú dices, cuéntame más, ¿vale? Igual luego el juego es un desastre, ¿vale? Pero quieres saber más. Igual el arte que, oh, esto es tan bonito, tal, tal. Pues, Igual te digo, no sé, es un, es un juego de pastorear ovejas con un camión. Igual es lo más horrible que ha visto en tu vida, no se puede jugar, pero te dices, vale, quiero saber más. Entonces, ese quiero saber más es súper importante en el mercado actual, porque en el mercado actual muchas veces se ve una miniatura <coughs> en Steam, se ve una línea de un juego, no vemos nada. Entonces ese, cuéntame más, igual quiere decir que usuario entra a tu, a tu página. Igual quiere decir que te pregunta más, que va a agotillarte el Twitter. Es muy importante dar que arrastra una la audiencia y que te permita coger un poco de atención. Vale, simplemente, eh, no me gusta recomendar mucho libros, aunque leo bastantes libros de gente de industria Pero el Rise of the Video Game Sinisters de Anantropy, de, de si no conocéis a Anantropy muy mal eh, Es bastante, bastante guay, y entonces hay una página... Esto es un ya son como ocho páginas así Que a mí me gusta mucho, es decir, cuando no sabes de qué hacer un juego, ¿no? De, a de tu perro, de tu gato, de tu hijo, de tu novia, de tu novia, de tu madre, de tu padre sí, ha sido ante horas, hay un momento en que se pone de, de salir a un lago y tirar piedras en el estanque, lo que sea ¿Vale? Pero es muy gracioso porque muchas de estas cosas, ¿vale? Eh, si tú las sacas y dices, alguien, estoy haciendo un juego de esto, seguramente ya llamas la atención, ¿vale? Dices, no sé, es que si estoy haciendo juego para el portfolio, me da igual llamar la atención Sí y no si tú estás en un juego con portfolio, lógicamente lo que más tienes que preocuparte es demostrar habilidad técnica. Ahora, igual que no es lo mismo que si yo te, para enseñarte mi en portfolio, te mando un feed que te tienes que encargar con un montón de cosas, o te opongo, que será más fácil, no es lo mismo que si te digo, ah, pues mira este juego que es un clon de no sé qué, o te digo, ah, pues mira, esto es diferente, ¿vale? La persona que va a analizar vuestro portfolio lo va a hacer de otra forma, ¿vale? Cambia mucho, es como las historias tontas que se ven vez en cuando de un tío camina a la oficina de insomnia con un casco de juego a hacer, da el currículum y consigue el trabajo. No hagáis eso, aunque lo no haya hecho un tío ya suficiente, pero sí que es verdad que hacer juegos con un poquito de interés, vale, aunque estéis intentando demostrar sus vuestras habilidades, ayuda mucho. Como es a conocer, insisto, eh, si por ejemplo, vuelvo a lo de antes, eh, no quiero vender mis juegos, solo quiero hacer portfolio. Imagínate si en vez de tener que ir detrás de mil empresas mandando currículums que te va a tocar Imagínate si puedes enseñar tu juego y la gente que ya te contacte Sería la leche Es decir, igual tu juego es la excusa para ir a algunos eventos donde conoces a gente de empresas como México y Tequila que dicen, pues igual tenemos hueco y no hemos anunciado que eso pasa mucho y puedes mandarme el currículum o igual conozco otra empresa donde tiene Es muy importante hacer una red de contactos, ¿de acuerdo? Entonces, si tu proyecto se muestra bien se promociona bien, aunque sea un proyecto de integrado, aunque sea algo que hacéis en una Eso os facilita que el día de mañana podáis trabajar o podáis montar un proyecto vuestro propio. Es muy importante a nivel de conexiones y de networking. es una palabra que odio y que sigo utilizando, no sé por qué. Vale, problemas que hay cuando se está dando el proyecto a conocer. Que estos son problemas muy, muy, muy comunes. Lo que os decía antes, igual la mitad del esfuerzo se os va en promocionar el proyecto. No es algo que os tiene que pillar de sorpresa. Muchas veces el pitch es horrible. ¿Aquí alguna vez hay, habéis hecho algún ejercicio de hacer pitch o elevator pitch o como de estilo? ¿Alguien se anima a lanzar un pitch? Así, ah, sin presión, ¿sabes? Solo os miramos todos fijamente, acepto el micro para, no, para que se grabe... No, no, fuera, fuera broma, es decir, estáis haciendo todos proyectos de fin de grado, ¿no? Y entonces, cuando llegáis a casa, y tu madre te dice te has estado drogando todo el día. que has hecho, tú le cuentas que haces un juego, ¿no? ¿Qué, qué le dices a tu madre sobre el juego? <risa> sí, sí, sí. O no hacemos... a un amigo. Imaginad que no es tu familia igual. Imaginad que es un amigo, un amigo que dice, oye, esto que haces de juegos, ¿qué estás haciendo? ¿No? Es importante hablar de lo que hacemos. Todos os casáis, ¿no? Llegáis y dices, ¿qué hacéis? No, no, me voy a casa. <risa> Es que de... Ah, pues, comentadme, ¿no? ¿Qué puedes elegir por estos eh, El tema es que íbamos a hacer muchos juegos, pero entonces mejor. un juego es algo que tiene muy atado a unas eh, especificaciones. Y, por ejemplo, yo, soy, yo me gusta la rama del arte de los videojuegos. Y, eh, hablé con mi tutor y hablamos, acabamos acordando que lo mejor era que hiciera algo que realmente me interesara. Entonces, mi trabajo de fin de grado, por ejemplo, es hacer un eh, vertical slice artístico de un entorno eh, futurista, estudiando todo, todo lo que ha tenido relación con la visión de futuro desde el pasado hasta la actualidad y dar un punto de vista personalizado. Claro. Esto luego eh, debería funcionar dentro de un juego, pero me interesa más que se vea. Que, que, que esté adaptado a un videojuego. Como pregunta loca, sí, yo lanzo y luego salgo para atrás. Eh, una vez que tienes he todo esto hecho, para ya todos los has hecho y demás, ¿por qué no lo metes en Unreal eh, con el controlador básico, con unas colecciones básicas, le pones una música que sea un poco de y de verlo? Exacto, exacto. Esa, es, esa es la idea de todo, ¿no? que tiene el que lo podemos mostrar en real time y, eh, bueno, vemos que sí tiene una cantidad de. Sintetizar y crear eh, pues, un mundo o un entorno interesante con, bueno, con un nivel de... Esto lo comento porque, por un lado, me ha tocado varias veces revisar pilas de currículums y habría quien me cogía. Y por otro lado, de hablar con gente de Genera. ¿General conocéis todo el Genera? ¿Genera? Decidme que sí, por favor. No, pasavillana. Pasavillana, bien. Es una de las empresas más breces que hay de de videojuegos en España. Tiene 120 empleados, hace juegos para móvil y maneja IPs de Disney, de Star Trek, de Star Wars, de Disney. Es decir, es, que son empresas, no se puede hablar de Mercurio o de Tequila sin mencionar también Gener. Mercurio y Tequila? Sí, ¿no? Sí, claro. ¿no? Vale, vale, vale. <risa> de acuerdo, vale, pues también hablando con gente Genera, Mercury y Tequila que tenía currículum, pero te la vez, también cuando está de lujo, que uno te manda un portfolio de la leche, pero si lo no ves que se mueve, que igual hasta hablado, aunque sea con un músico o algo así, pues mira, está terminando, llevándolo, igual se ha comunicado con otras personas, que se mira muchísimo a no ya solo la, la técnica, lógicamente tiene que de ser buena, pero las habilidades sociales. Si tú tenías un proyecto, quiere decir que por lo menos has conseguido no matarte con tus compañeros antes de que se lo acabe. Lo cual puede parecer una tontería, pero es muy importante ¿vale? saber que ninguno acaba muerto. Entonces, bueno, no sé, nadie entonces que tenga un juego se atreve a hacer un pitch. Es un resource management donde el protagonista es eh, hace pociones y está en una tienda en un MMO donde los demás, o sea, no es un MMO, los demás son los NPCs son los héroes y el héroe, que es el protagonista, es el NPC del juego que los demás están jugando. O sea, los NPCs son los héroes en otro juego. Y entonces el Resource Management trata de enviarles quests a los NPCs para que te traigan resources y tú hacer funciones para venderlas en tu Entonces Esto es básicamente un resetillo, ¿no? Es un juego muy mítico, que se pasa mucho que está haciendo la Digital Sun, de Moonlight. ¿Lo conocéis? Sí. Bien. Yeah. A uh, Resentida es un joven de unos cuantos años, bastante guay, de una niña que se despierta un día. Su padre ha desaparecido y viene el ala del banco, <risa> los en Steam, en los oferta se ponen bastante barato. Y entonces, nada, dice: Tu padre ha ido y le deja un, una deuda que lo flipas. Y entonces la niña tiene que hacerse cargo de la tienda con la ayuda de lado Entonces, va, coge cosas, las vendes, hay veces que tienes que reaccionar con la gente y le, ven, le vendes objetos a los héroes que tienen que ir a los daños. Y entonces, es un poco eso de que tú le vendes cosas a los héroes que mejoran, vuelven con vida, además tú los puedes manejar si quieres. Les venden más cosas, entonces es un poco el círculo vicioso de ese NPC que tiene la tienda. Que dicen, mmm, ¿qué pongo en el escaparaje? Porque eso también importa bastante, ¿qué precio pongo a cada cosa? No sé, sí, es pues, difícil. Sí, pues, sí, vale. Sí. Ah, pues me por mencionar, por no andar, porque nos podemos tirar una hora hablando de cada tema y sobre todo de los pitchs. Tu ah, primer problema hablar con los pitchs, se piensan que hay un pitch universal. El pitch cambia. Es decir, no es lo mismo si lo estoy explicando. Es decir, igual estoy hablando con un publisher y que hacen una descripción rápida del juego y recurro a títulos o juegos famosos para explicar un poco la parte mecánica. Si estoy hablando igual con algún medio más cultural, con medio generalista, como puede ser televisión o algo así, ni se os ocurra decir algún palabra extraño tipo, es un Robin Eich, no, es, no te va a entender. Uh, hay veces que sabes que, no sé, te tienes que extender con una parte y sabes que donde estás pichando es un poco más de narrativa o de arte, va cambiando un poco. Muchas veces en los pits se suelen meter números. Los números, por lo general, son horribles. Que tú me digas, mi juego tiene 10 niveles, tiene 8 mazas jugables, tiene tal, todo eso es horrible. Es igual que tampoco, igual para los bullet points de Steam en la tienda. Para hacer un pit rápido se mide por completo. A no ser que tengáis unas cifras impresionantes, pero tener cifras impresionantes cada vez es más difícil. No sé, decir por ejemplo, ¿cuánto pensáis? Y no me digáis una barbaridad, de... Un número, este es un juego de plataforma. ¿Cuántos niveles os parecerían dignos de un pitch? Pues tengo 20 niveles, 30, 40... ¿Cuánto sería una cifra que metéis en un pitch? 100. 100 ¿Tien? ¿Tien? ¿Tien? ¿Tien? ¿Tien? ¿Tien? En plus M++ tiene 20.000 <risa> niveles hechos en mano. plus, plus puede meter 20.000 niveles en el pitch. Si tenéis menos de 20.000 niveles, no os metes en el pitch. ¿De acuerdo? Evitar un poco los números, evitar los términos raros a que no puedan cuadrar. A, a veces... Eh, se utiliza mucho el pitch. Nosotros lo utilizamos vez vez en de no sé qué, mids no sé cuántos. ¿Sabes? Lo de juntar dos juegos. ¿Te gusta el pan y la mermelada? Pues el pan con mermelada lo flipas. ¿Vale? Entonces, esto mola mucho. Es decir, la máxima expresión de lo bien que se puede hacer este pitch, que es muy peligroso, es eh, reims ¿Nos vemos range? Sí. las cartas. Esto que haber sido respuesta a un anime, ¿eh? ¿Cuál es? Oh, ¿Sabéis algún pitch de reims Es Crusader Kingdom, mids, Tinder. <risa> vale, Tinder, la aplicación de decir tal vez de que de derecha con los arquivos que no juego de pecha, que yo lo hago en el Vale, entonces mola mucho porque es muy diferente. Vale, es como si digo, wow, es no sé, Mario Kart y hacer cartas en la cocina y después, que sea esto. Si digo, wow, es Call of Duty meets Battlefield. Sí, en Vale, entonces mucho cuidado con eso porque a veces también, aunque no sea Call of Duty Battlefield, pues no hay ¿eh? que no muy en esto, ¿de acuerdo? Luego esos ¿vale? Si te alguna vez esto desaparece espectacular. No se habla con la prensa. Los desarrolladores normalmente cuando empiezan, vean muy mal el tema de hablar con la prensa, ¿de acuerdo? El tema de la prensa es, os recomiendo, una práctica muy buena es cuando terminéis lo que estéis haciendo, sea un pack de assets, sea un juego o tal, intentar mandar notas de prensa. Intentar que alguien se interese por lo que habéis hecho. Es un ejercicio porque básicamente es dices, no, ya no, cuando tengas que hacer eh, Hacer una nota de prensa eh, Es de esas cosas que vas a fallar Y las vas a hacer horriblemente mal Entonces es mejor empezar a fallar para que el día que tengas que hacer bien, te salga bien Muchísimos errores Aquí en España, además, todo el mundo sabe vivir por publicar ¿Conocéis Nivel Oculto? Vale, eh... Nivel Oculto Es el medio sobre juegos independientes En español, más líder del mundo de acuerdo? Está en todos sitios. Lo llevan entre Juanma Moreno de, de Madrid y Javier Alemán de, de Canarias. Y está en todos lados, es que... Bueno, Leer un nivel oculto, por favor. Ya no solo para que los de los cursos, sino para los artículos de opinión. Saca muchos artículos sobre la industria española, es muy importante que los sigáis. Vale, pues Juanma es el primero y está hablando el medio de juegos indies en español más leído del mundo. Y Juanma es de los primeros que te dice. Eh, si me envías una nota de prensa que no tenga falta de ortografía y que tenga un mínimo de chispa, donde pueda agarrarme, yo hago todo lo posible por escribirte. Y eso es algo muy raro, me refiero. Normalmente es al revés. Normalmente un periodista de un medio no está hablando de Tocacupolio, no es un medio guay, internacional, va a abrir su correo, va a abrir va a 800 mensajes de la bandeja de entrada y eso va a ver algún amigo y conocido. Entonces, si no conseguís captar la atención o que os publiquen en medios españoles que van a despedirse por la atención, pues los demás, lo mismo. Una vez más, vale, esto igual si queréis ser una empresa mayor, no es vuestro ideal. Haceros la idea de que eh, es muy posible que tengáis que hacer juegos y habilidades como hablar con la prensa no distan tanto de eh, hablar de lo que estás haciendo o de presentarte o de mandar un currículum, son habilidades de comunicación básicas que se valoran muy bien. Perfecto, ya un poco para enlazarlo eh, Nos sabemos centrar mucho en España a la hora de darlo a conocer eh, a a conocer, bueno es un error malo, pero es peor si lo quieres comercializar, es decir si es algo que quieres comercializar, o vale, dices no, mira, lo voy a dar solo a conocer en España y que si tengo 10 descargas, es todo lo que hago con mi vida hay que hacer España, perfecto si quieres comercializarlo, sobre todo no te puedes quedar aquí a... Vos, no, perdón, a, a Nagami, si que lo conocéis todos que es de aquí, ¿verdad? Sí. Aragami, no me acuerdo, no acuerdo que me dijeron, pero no sé si... Seguramente me esté pasando, pero vamos a decir que tiene un, el 5% de sus jugadores en español. Seguramente me esté pasando una vez que irá. 5%. No te puedes invertir todos tus recursos de comunicación en el 5% de tu audiencia. Es horrible. Os tenéis que centrar fuera de España y aquí, pues todos los medios nos quieren un montón. Está muy guay. Missing eh, Translation salió del país con un reportaje a doble página con una imagen completa que es muy guay, que ese día mi familia solo agota las existencias del país, pero eh, no viene nadie a entrar a la web, ni a Steam, ni demás, ¿verdad? Entonces vamos a entrar ir fuera. Eh, os pongo, no sé, un ejemplo. Cuando nosotros salimos en PC Gamer durante Kickstarter, igual nos entraron, no sé, 200 backers en una hora. Es decir, un quinto de los backers que tuvimos igual, nos entró en una hora por PC Gamer. Salimos en todos los medios españoles igual entre todos los meses 30. Igual. Igual estoy siendo muy generoso. Entonces, España está guay porque lo tenemos cerca y su ser económico es cercano, pero hay que pensar siempre un poco de cara para afuera en todo. ¿Vale? Esto es una industria global. Entonces, entrarse aquí es un error. Entonces, es... decir, quería resumir problemas a los que os siguen enfrentar y demás, y esto es como un 1% de lo que... Diría que es necesario que, se, que, se, que sepáis. Os de daros muchas leches y no sé si alguno lee la descripción de la charla o si son una pide para para nivel interno, pero es que os viene una hora de problemas, tanto si os ha montado por vuestra cuenta como si a una empresa, que hacerme un caso no os podéis ni imaginar. Conocéis la famosa curva, ¿no? ¿Cómo se llama? El efecto de exaltón La curva... Hay una curva fa, famosa que relaciona el tiempo que llevas haciendo algo con tu percepción de la vida. Que al principio empieza con una montaña, ¿no? Que... Conforme avanzas un poco, ah, dices, wow, soy la hostia, soy la hostia, y hay un punto en el que te, te vienes abajo, o sea, siguen aprendiendo, pero dices, wow, es que soy la mierda, es que todos hacen todo mejor que yo, es que no sé nada. Entonces si pensáis que esto lo tenéis dominado y no estés asustado por vuestro futuro, tal vez este es en la parte feliz, en la parte de yo esto lo tengo dominado. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Oh, dije, ah, oh, me dice ayuda para traumatizar. En la noche, puse un mensajillo, era. Pasarme no se ve. Bueno, pues no podéis leerlo. Son pequeñitos. Vale, pues básicamente pedí a la gente y digo... desarrolladores ¿qué os tienen escritos por la noche. Que es lo que... Problemas estos angustiosos que, que tenéis. Y que ahora vos no tenéis porque se está muy bien viendo la clase y cuando preguntándose solo del trabajo. Ah, <risa> Estefan trabaja en un juego muy guay, se llama Detrás, aparte también de un colectivo que está en Berlín, el... se me dio el nombre, el sub Laden Collective. Está haciendo un juego que es una pasada, que tiene, creo que no es público, pero tiene un parecer bastante tocho. Él aparte viene en tiene triple AAA, creo que. Ah, no, no, era de la compañía que no acuerdo, alguna de mano donde estaba un tiempo. Y él, por ejemplo, era un poco de comentarios, de feedback y demás. Eh, la gente siempre se ríe mucho de esto, ¿vale? El típico comentario del desarrollador que está mirando los comentarios todo el día. Pero es muy fácil asesinarte con los comentarios de tu juego. Y el problema no es asesinarte, el problema es que seguramente sacarás algo. Estará mal, porque esto no empezando a hacer juegos, ¿sabes? es decir, vamos a hacer las cosas mal, ¿eh? yo la primera vez que hice una tortilla francesa, eso era para, para denunciarlo. Era la primera vez que hice una tortilla francesa, ahora me sabes muy bien. Lo mismo va a pasar con los juegos, ¿vale? O van a hacer cosas bastante horribles. Y la gente lo va a decir, porque si lo subís a y ya como fuéis a Steam, tal, la gente os puede decir de todo. Y es muy fácil que te afecte. Supongo que a todos os ha pasado en algún momento que para clase habéis hecho un trabajo, y no sé, también me un montón de esfuerzo, y os han puesto mala nota, y os ha rematado. Y ha acabado, pues, en plan esto me ha jodido la vida. Imaginaos si estáis trabajando en un juego, todo vuestro tiempo, durante un año, durante dos, quitando dos fines de semana, quitando tiempo libre, a momentos muy mal, y cogen y te lo tiran por los suelos y dicen, que eso es horrible. Tú te unes en la miseria. Eso es una cosa que se llama transferencia de ego. Cuando trabajas mucho tiempo con algo, haces una transferencia de él, y cuando dicen que algo está mal, tú te lo tomas como algo personal, ¿vale? Cuando es tu trabajo. Y esto ya no tienes que esperar que salga el juego. Tú igual llegas a un, a un evento y la gente te dice que está mal o tal, y te vienes abajo. ¿Vale? Entonces son cosas que, un poco más de psicología. Vale, esto también lo leo. Ah, esta es de Andrea. ¿Cómo algunos de Vale. Stuban no es una incubadora, porque es un término, no sé si se aplica muy bien para ellos. Ah, se fundó hace cuatro años, creo, y básicamente es una licuada que se hace en Suiza, Suiza no, Suecia, donde tienes eh, un verano, si te eligen, es muy difícil que te elijan, tiene normalmente 700 o 800 proyectos para elegir, pasas el verano en un campamento de estos idílicos, con un lago, con césped, rodeado de desarrolladores independientes y tienen mentores, desde gente muy conocida como Rami, hasta gente de Moya, gente de A, es decir, eso es... Es una pasada, o es sea, una vez por ahí, sí, es genial. Pues Andrea es parte del equipo de españoles que estás en el Hace cosas muy buenas, es una artista 3D. Entonces pues habla de, bueno... bugs que no, te, que no puedes resolver porque, aunque no seas programador, ¿vale? Si tienes que enviar una muy lanzada y se lo tienes que enviar a un evento, de ahí, bugs que te están dando tal, lo sufre el programador y lo sufres tú, ¿vale? Te lo pasas muy mal. ¿Cómo hacer dinero sin a la gente o cómo hacer dinero en general? Creo que la gente no se da cuenta de la preocupación que es esto, es decir... Lo hablamos antes con David. No sé cuáles son vuestras estimaciones de lo que vende un juego normalmente, pero hoy en día, se si está volviendo el sueño de, lo de vender 10.000 copias, se si está volviendo, ¡guau!, lo que estaría, ¿eh?, ¿me imaginas que vendo 10.000 copias? Lo mismo de siempre, si todo el mundo está diciendo, ¡guau!, joder, estaría bien en vender 10.000 copias, de lujo, sería la leche, no penséis que hubiese a llegar al de 20.000, ¿vale? No, es decir, hacer caso de la estadística de lo que le está pasando a la gente. Y bueno, además Andrea ha hablado de un poco de las barreras que hay la comunidad, de acuerdo, de que siempre hay bastantes. Andrea además estaba bastante involucrada en Gaming Ladies, que tienen estos sueldas, por dios, así. Ya, respiro un poco. Hay más problemas, ¿vale?, al margen de hacer juegos o de pagar el sueldo. un cuento que es, se conoce para la Crisis Talents, es un es del equipo de Nula, cada está junto la segunda parte. Y aparte es profesor en una universidad de etni, y aparte no sé si tiene tres o cuatro carreras, yo no lo sé. que hacer muchas cosas. Y dice, debería estar haciendo juegos, no está haciendo lo suficiente. Esto siempre es decir, si esto no os pasa, si no hay que ir a este punto, es que, que os falta un poco más de caña. ¿eh? Pero normalmente sí que es verdad que cuesta mucho separar, si estás haciendo juegos, cuesta mucho separar entre el trabajo y vida. Y muchas veces llegas y dices, oye, pues, no sé, por lo menos a mí me pasa que si estoy igual estoy relajado abro Twitter y veo que hay alguien que está haciendo algo maravilloso y digo, joder, tengo que ponerme a currar ahora mismo Hay gente que está haciendo cosas guays, yo tengo que seguir currando y tal Vale, pues, estar en ese punto de ser autocrítico está bien, siempre que no afecta a tu vida, vale, hay que saber desconectar Hay que tener cuidado, pero, no sé, a mí me pasa a veces de que por la noche no te abrimos ojos y dices hay gente que está haciendo cosas increíbles y yo tengo que o bien competir contra ellos a nivel comercial, o bien competir contra ellos en el mercado laboral el día de mañana, debería estar trabajando, debería estar poniéndonos a su nivel y más, debería estar sacando un juego a la semana y curando todo lo que pueda. Entonces, no debería estar matándose a trabajar, ¿vale? Siempre que sean diferentes y tal, pero sí que es verdad que es un poco ese estrés que tenéis. Si no lo tenéis, hay algo que está mal. A Tony, que estaba, este señor, ¿no? Vamos con mucho, respondió que, bueno, venía del de mundo triple A y que ha estado producto de varios proyectos, todos y -a -a Y básicamente la habla de que los freelancers, que esto se puede aplicar a cualquier persona no de equipo, no puede ser freelancers, ¿no? no aguanta hasta ¿Sí? el final del proyecto. ¿De acuerdo? Antes habláis de equipos de cuatro personas o de cinco, que es lo óptimo. Sí, que es lo óptimo. Es decir, no os voy a decir que me estáis bien. Ahora, si tenéis un programador y de golpe, ah, cambia sus presentes en la vida, que esto pasa mucho, y... O quiere a los juegos, o le hacen, le llegan de otro sitio donde está cobrando el doble o lo que sea, o le sale cualquier trauma familiar, o le pasa algo a él, o. X, ¿vale? Y se tira. Y no puede estar. De golpe, ¿qué pasa? con alguien. Al primero que pillas en la cola del mercado le dices, oye, mira estas mil líneas de código y encuentra el bug. <risa> Esto va a llegar el tema de administración de equipo, igual no se habla tanto como promoción, diseño, producción y tal Pero las sinergias un poco del equipo y estas cosas no se deben dejar al la ligera ¿vale? Te juntas con un amigo, tomas unas cervezas a de hacer un juego y todos muy felices ¿Qué pasa dentro de 13 meses? Que es otra historia Entonces, bueno, pues un poco estar pendientes de las cosillas, que no solo si empecéis por vuestra cuenta um, el más de Mercury es el que siempre dice mucho, es decir, aunque esto es una empresa muy gordo Tienes un poco los departamentos los que trabajas un poco más más en familia Y siempre, pues, oye, preocuparte tus compañeros Hay veces que se dicen mucho, esto es múltiple aún ¿Qué tal? ¿Va todo bien? Eso salva muchos problemas, ¿vale? Porque al final los juegos, aunque nos quiera meter un poco en proceso de producción No somos máquinas, somos personas y ya Entonces tener en cuenta siempre eso a esto de un estudiante de Madrid, que creo que está a punto de acabar, o que ha terminado ya. Y esta es lo principal que creo que persigue a todos por las noches. Puedo pagar mi alquiler, puedo vivir en mi juego. Y no solo eso, vale, estoy que buscando trabajo. En una empresa, una empresa de junior o tal. ¿Cuánto tiempo puedo aguantar buscando trabajo? Y de junior si estoy haciendo algo por mi cuenta, ¿cuánto puedo a, a, a aguantar el juego? ¿Un año puedo aguantar de eso? Familia, ahorro, lo que se hace en un juego Vale, pero es que un año no se va a acabar seguramente se vaya Y si entra un palis, si entra un palis si pal, si hay que meterle más pulido. Luego tres meses de Cuba, Luego un par de meses de traducción, Luego hay que ver si encaja en tal y tal ¿Puedo aguantar dos años sin tal? Esto creo que es otro de las cosas que igual uh, Mientras eres estudiante sale con mucha facilidad uh, Pero es que mete bastante presión, ¿de acuerdo? Y no es, si parece fácil, no lo es en absoluto entonces, un chico, por ejemplo, que bastantes eventos, hace bastantes juegos pequeñitos, se mueve bastante, tiene buena actitud, trabaja mucho, y ya está en se preocupa de estas cosas, ¿vale? Es decir, yo por la experiencia que te pueda tener, esto me quita el sueño muchas noches. Lo he dicho, si gente que lleva un haciendo esta carta os lo dice, dale un voto de confianza. ¿Alguien conoce a Rosa? Rosa es, bueno, es un agilito español, aunque ya tanto tiempo en, en Reino Unido, que casi habla mejor inglés que español, Está metido en los conocemos los está sí. ¿Vale? metido en Women in Games Y ahora también está, ha fundado un estudio que está haciendo juegos políticos Por ejemplo, ah, Corbyn el político este inglés, ah, para sentirse elecciones Hicieron un juego llamado Corbyn Run, que es un runner eh, móvil de, de Corbyn para promocionar un poco su programa electoral Rosa estuvo detrás de ese juego, está en un estudio que está haciendo cosas similares, trabajando con, con políticos, hace cosas muy guay y bueno, ya desde la parte un poco de mujer y de figura pública, por cierto, estuve a uh, desarrolladores de 30 menos de 30 de la revista Nivelle. Es decir, cosas de de todas. Entonces, no pues se habla de temas que igual no se comentan tanto, ¿no? De, no es de apagar el piso o conseguir un trabajo, es uh, igual si es de no determinada si mujer o si eres de no determinada minoría, igual es que te machacan la moral o te hunden por el camino. Es decir, aquí cada día hay un drama con esto. Si, si no estáis viendo todos los casos que hay uh, de sexismo en la industria es porque no estoy viendo las noticias. Ya no son solo los que salen las noticias. Entonces, pues, bueno, es una dificultad que algunos la sufrirán, otros no. pero es bastante gorda y suficiente para quitar el sueño más de una y dos personas. Nada, y para terminar con una broma, estos, no sé si conocéis Bertrand Fidel, es una aventura gráfica que ha vendido bien. Y siempre están un poco en Twitter, haciendo bromas y tal. Pero acuerdas que te quitan el sueño? Y él pusieron a un personaje, Pocky Maybe, que es un personaje de su juego, que tiene un nabo y que piensa que es su hijo e intenta pintar a la gente con el predador. ¿no? Esto era un poco una broma para suavizar a ellos. Eh, a ellos les quita el sueño estas cosas. Han metido bien, entonces eh, les preocupa más esto que el dinero. Vimos ahora el problema, ¿vale? Es, son unos pocos de los que, los que mencionado, pero en realidad, si bien que te encontrabo por vuestra cuenta, es que es un malabarismo, de ah, pues ahora me toca tal viaje a tal evento, luego tengo que volver a diseñar, pero claro, luego tengo que hacer entrevistas con estos mail. Ahora hay un problema de por algo, de alguna factura que no me han pagado por esto, que ahora me dicen que tengo que hacer no sé qué cosa en el registro de la propiedad intelectual, ahora mi equipo está esperando porque estos documentos de diseño no están llegando y estoy pagando el workflow. Y es una pequeña parte de las cosas, es decir, si pusiésemos en un papel los problemas a los que te enfrentas en desarrollo, ocho y diez páginas o, o más decir decir que hacer juegos es fácil hacer un juego de una tarde de risas con email y tal es fácil hacer un juego en que tenemos mostrar tu técnica o que se llegue a vender o que se conozca es muy complicado entonces un poco al final lo que siempre intento resumir es ser parte de la comunidad porque ya llego y os comento algunas cosas igual esto es como tirar Comida a la pared, ¿no? Igual algo se os queda, igual de todas las cosas que estoy diciendo, no os acordáis de alguna. Espero que por lo menos de una o dos, pero... La cosa es que, eh, imaginaros si hoy, escuchando a mí, habéis aprendido una cosa que sea de interés y que os pueda salvar unos días, unas semanas, un mes o a veces un año de producción, de vida, de lo que sea. imaginaros si, si estáis más en contacto, ¿vale? La cosa es que no es ir a un día clásico y tener una charla. La cosa es aprovechar todo el día colectivo. Es que, oye, no sé, vas a publicar en Steam. ¿Vale? ¿Por qué no hablas con españoles que han publicado en Steam? Por ejemplo, uh, si estás publicando en Steam, lo primero que necesitas es un documento, perdón, un documento que te hace eh, una administración en Estados Unidos, porque si no, por ser de España, el gobierno de Estados Unidos se queda con un porcentaje muy tocho de tú en Steam. No es muy complicado, tienes que hacerte una cuenta de Skype, llamas a un número de teléfono, haces un trámite de un par de minutos, una hora, y te dan un código y sometes lo metes a Steam. ¿Y cómo son dos mil cosas? ¿Vale? Podéis pegar vosotros calefatos, sufrir, quedaros un rincón llorando de toda la posibilidades que tener o aprovecharos un poco del conocimiento ajeno. Esto es como si llega un amigo y dice, guau, es que yo llevo a mi casa y todo lo cocino con un mechero, ¿sabes? Como yo el huevo, y como el mechero y tal. Y yo, vale, bien por ti, pero no sé, hoy en día hay, hay otras cosas. Bueno, es decir, si hay placas, hay fuegos, tal. Si hay gente con la que podéis hablar, hablar con ellos, relacionar, aprender de todos, ¿de acuerdo? Pero va mejor. Ir a eventos, no sé si alguna vez habéis visto algún evento de videojuegos, aquí en Barcelona tenéis Barcelona Games World, ¿es sí, no? Sí. ¿Alguno fuera de Barcelona? Sí. Vamos, vayan Casi todos. Sí, somos todos. No lo digo, ¿alguno fuera de Barcelona? Ah. ¡Ah! Yo fui uno de Sevilla, pero era de sus charlas. No Ah, ¿el Nexo Indie. Me parece que no. Lexo Indies es charla, pero lo hacen. se apuntan muy bien, se apuntan en la una piscina. Entonces, muchos de los desarrolladores tienen una colchoneta, y tienen sandía, y tienen alcohol, y tienen... Sí. La gente del sur vive demasiado bien. Vale, ir sí. a eventos. Os digo, por experiencia propia, es decir, no os hagáis una idea de los eventos que hacemos. Tanto a nivel individual como a nivel de estudio, sí, hay que poner dinero, pero es más barato que os pensáis. Es que hemos expuesto en eventos internacionales dejándonos 300 euros o a veces menos. Aquí a nivel personal es que coges y eh, un amigo, un desarrollador, conozcas un poco otra ciudad, te coges un bla bla car, te plantas ahí, eh, te duermes en su sofá, no sé, hasta si vais fuera, conocer una web que se llama Indie Couch. Sí. Sí. Indy Couch es coach surfing para desarrolladores independientes. Tú dices, mira, voy a un evento en París, soy de tal estudio y trabajo en tal fuera. Y dices, ah, pues mira, tengo sofás para dormir gratis. En esta zona de... <risa> Esas cosillas, ¿vale? Entonces, se puede, igual da un poco de miedo, pero sí por un día de eventos, ¿vale? Son de esas cosas, yo cuando empecé a hacer juegos, oí dos consejos que eran, haz muchos juegos y vea muchas ya, Perdón, horrible. Lo he todo. Haz muchos jams y vea muchos eventos. Y esas dos cosas me parecieron un poco estúpidas. Dije, bueno, si yo sé hacer juegos, da lo mismo que haga un juego o algo que 10 pequeños. Y los, de los eventos, bueno, pues al final me acaban conociendo. ¿para qué voy a un evento si igual no tengo nada que enseñar? Dije, bueno, esta gente sabe mucho, Voy a hacerles casi un par de meses y no siempre me puedo arrepentir. Les hice caso y a día de hoy sigo siguiendo eso aquí pie de la letra. Aparte de los eventos gordos, quedadas, recuerdo. Vuestro profesor David pues, sigue organizando las quedadas de Barcelona. ¿Vais todos a las quedadas de vuestro profesor? Nosotros vamos aquí. Suspendidos. Mi mano a la vista. ¡No dice nada! Es decir, eh, hasta yo que estoy en Madrid me entero de en que las hace. No digáis, ¿por qué no os lo has dicho? Preguntad por vosotros dónde os metéis que no os sabéis. Si alguien me parece tan grabando. ¿vale? Cerveceros, cosas bueno, pequeñas, ¿vale? Y está guay, pero las cosas pequeñas del día a día también son los otros más cercanas. Está al día, es muy importante estar al día. Si te cambia algo en Steam, te afecta. Si te cambia algo, qué no sé. Alguien estaba pensando en trabajar en una empresa de tornillos gorda. No sabéis lo que ha pasado hace dos semanas que la, la esa la, la asociación de ocio electrónico de Estados ha sacado una nueva ley que básicamente está putando en un montón de los trabajadores, es decir, por pues con unas condiciones de trabajo horrible, horribles. Estar en el mundo, estar conectado a la gente, ser parte de la industria, ya no solo que das una responsabilidad si quieres hacer cosas en vuestra vida, sino que además os pone a... os ayuda mucho a nivel de mover, de saber dónde pasar las cosas, de saber dónde mandar los currículos, de cómo mover, etcétera. ¿Alguien piensa que está un poco al día? Un poco, no os voy a decir que está un poco al día. Son una persona, se ha asustado muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vale. Ya con estos preguntas que he apuntado a acabar. Momento test. Os voy a hacer una pregunta, a ver, todos nos acordamos de la clasificación de dos idiomas, ¿no? De A1, A2, de 1 de 2, C1, C2. ¿Vale? Voy a hacer una pregunta que si tuviéramos que arrancarla ahí, yo diría que esto es de nivel A2. ¿Vale? Y no, y no exagero. ¿Quién me dice quién es esta persona? A2, ¿A 2 ¿O A1 casi? ¿Sabéis? ¿Sabéis? Chavi, te conoces de Fullbright, pero de Gone Home, no lo sea... sé. ¿Vas encaminado? Chavi, tío. Nadie me dice su nombre. Sí, Chavi, no lo sabe. <risa> no, no, no, no. <risa> ¿Y juego? Nina Freeman. Sí, no, o sea, sí. sí. Vale, es decir, Nina Freeman tiene una cosa, ¿vale? Por un lado está en Fullbright, que ha hecho Gone Home sí. y, y Tacoma, <risa> Y luego, por su cuenta, eh, también hace juegos independientes, más independientes, más alternativos, digamos. Tiene una gracia de Steam que está a Santiago de que se llama How Do YouTube De una niña que se queda sola en casa, coge un app que se llama Yuna intenta descubrir cómo funciona el sexo. Y luego tiene otro juego que creo que os conozcáis que se llama Cibele Que Cibele el año que salió, salió hace un año y le todos los premios. Es decir, todos los premios de indie y todos los premios gordos, también internacionales, pero ganó. No. Este año ha sacado juegos, uno que se llama Kini, están todos en todas de las charlas, es decir, es de esas personas, que están todos lados, ¿de acuerdo? hacer cosas muy guays, como Tacoma, muy grandes, como Tacoma o Home y luego hace cosas más personales, que son una voladura y que son geniales. Mira que está a punto de poner algo un poco más complicado, pero bueno, Nina Freeman, si no conoces esta mujer, a partir de mañana tienes que estar todo el día en Twitter y leyendo, como a los de periodismo, que le dicen todos los días que lees El mundo del país tal, todos los, todos los días os Gamma Sutra y Games Industry, que espero que no os a dos jueves. Sí, sí, sí. ¿Games Industry también? Sí. O ¿Sector para que sí? Y luego ¿No? por ahí se difumina un poco, pero bueno. Perfecto, y nada, siempre vendría por volverlo. Muchas cosas que os he dicho, muchos retos a los que igual no sois conscientes. Aprender a colaborar, a juntar. De no solo para compartir conocimientos técnicos, sino también daros un poco de apoyo moral. ¿Pensáis que no lo necesitáis? Yo os digo que sí. Y recordad las dos cosas de reunir conocimientos, de que todo lo que es la experiencia que os podéis aprovechar de la gente que hay a vuestro alrededor y fuera de las fronteras son experiencias que, a lo mejor, os va a pegar un empujón tanto a hacer vuestros proyectos como a encontrar trabajo. No recurre a esa experiencia, es llegar a vuestra casa y cocinar con un mechero. En serio lo digo, ¿eh? Y no es un fuerte de cojines, no un poco de soporte. Con esto ya os dejo. Ah,